Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras haber pasado los últimos tres días pateándome la reserva de Mississippi para descubrir los nuevos hábitats que han surgido tras haber actualizado el juego y haber reseteado el mismo, os traigo los siguientes lances. Y sin más preámbulo, comenzamos. Hemos escuchado la llamada de un zorro. Vamos a buscarlo. Mira, ahí lo tenemos. Una hembra nueve legendario. Una hembra. Está atento. Apuntamos y disparamos Animal abatido. Animal abatido Vaya por Dios La primera vez que veo una hembra Nivel legendario Había visto niveles 7 y nivel mítico Pero no sabía que la, las hembras de zorro gris Podían dar el nivel legendario Así que vamos a, a recoger a nuestro legendario O legendaria Prefiero decir que es una hembra zorro legendario Que no decir el femenino que suena mucho peor Así que vamos a seguir mirando, por si vemos alguna cosa. Ha sido un muy buen impacto. Vamos a hacer una fotitos, ahora que está con el perrete ahí. Nos echamos un poquito repelente. No, me equivoco, no quiero la cámara. A ver, muy bien, perrete. Vaya, se me han movido. Pero bueno, vamos a hacer la foto. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. ...y vamos a, a recoger nuestro animal... A, ...a ver qué puntuación nos arroja nuestra primera hembra legendario... ...un diamante, tenemos un diamante 6,50... ...una puntuación muy buena, la verdad que sí... ...y además que tiene el hándicap de que, de que es una hembra... ...vamos a disecarlo... ...la reta ahí nos está reclamando, diciendo que lo he encontrado... ...os pues voy a poner otra vez el mapa... ...para que veáis dónde ha sido... ...lo voy a volver a poner... ...que lo quita muy pronto... ...veis en esta zona... ...estaba cazando caimanes ...en esta zona de aquí... ...ahí ves todos los hábitats... ...y seguimos cazando... ...llegamos al prado... ...vamos a mirar... ...a ver si vemos algo por ahí... ...mira ahí tenemos un ciervo... ...nivel 2... ...pues vamos a coger el 308... ...mira ahí 200... ...disparamos a uno... ...y disparamos a otro... ...uno ha caído... ...el otro ha salido corriendo... Pero yo creo que esos dos animales están muertos. Voy a seguir mirando por si viéramos algún otro y poder hacer otro lance. No vemos nada por aquí. ¡Venga, perrete. ¡Búscame esos animales! Perrete ya está buscando. Yo voy a seguir mirando aquí por la carretera. Por si hubieran hubieran oído y tuviéramos oportunidad de hacer algún otro lance. Desde luego, con la actualización, me han desaparecido ...todos los hábitats... ...y me tengo que patear otra vez de arriba abajo el... ...el mapa... ...para descubrir los nuevos hábitats... ...han cambiado algunas zonas de animales... ...por ejemplo antes donde podíamos encontrar... ...caimanes ahora apenas hay... ...antes donde no había mapaches... ...o si había mapaches ahora nos ha ido al revés... ...los osos más o menos están en la misma zona... ...en el lado oeste y en el norte... ...y me quedan todavía los, los lagos más... ...que están más al este que ya llegaré otro día, mira aquí tenemos un oro, 221,90. con vemos aquí el sangrado y vemos allí el contorno del otro, así que vamos a, a recogerlo, desde luego da mucho trabajo descubrir todos los hábitats, llevo un par de días, quiero estar tres días a ver si lo cogemos, mira este era una plata, 188, y os voy a poner el mapa para que veáis la la zona, pero antes voy a echar otro vistazo, a ver si viéramos algo, no, no vemos nada, vemos los hábitats, veis aquí abajo, he venido hacia el sur y seguimos cazando, ahí tenemos un descansadero de oso, vamos a mirar si vemos algo con la química, y tenemos una cabeza, ahí tenemos un mítico, pues nada, vamos a hacer el lance al mítico, Cogemos el 308, apuntamos y disparamos. Madre mía, qué sonido más bonito tiene este arma. Aunque cabecea un poco, tiene a disparos largos, tiene, tiene caída. Me gusta más el, el 3006, pero bueno, de momento vamos a seguir cazando con el 308. Y ya luego pues más adelante pues veré si, si vuelvo a mi 3006 o no. Llamamos por subir algún otro oso por aquí. No escuchamos ninguna contestación, vamos a mirar, vemos ahí el sangrado, no vemos nada, así que vamos a, a recoger a nuestro animal, a nuestro mítico, a ver la puntuación que nos, que nos arroja. Sabemos que va a ser un oro, o una plata, si hemos fallado el, el disparo y lo hemos dado en... En oro orbital, puesto que los osos míticos no dan diamante. Y el que diga lo contrario, pues sinceramente miente. <risa> Seguimos llamando, ya que aquí es una muy buena zona de osos. Escuchamos una llamada de codorniz, pero aquí en el bosque va a ser difícil disparar si saliera alguna. Bueno, vamos a ver la puntuación que tenemos aquí de nuestro mítico. Un oro, como he dicho antes, 22 con 30 doble pulmón. Ha sido un disparo muy bueno y muy bonito. Vamos a seguir mirando. Y como no vemos nada, pues os voy a poner el mapa... ...para que veáis la zona donde ha sido abatido. Y vamos a seguir cazando por estos lares, a ver qué nos encontramos. Me voy a echar un poquito de repelente. Vemos hay un hábitat, un descansadero. Y ahí vemos cochinillos un media, un media, un media tenemos ahí un media de cochinillo vamos a apuntar y disparamos a ver si puedo hacer otro lance nada, ese sale corriendo no tengo a tiro no, nah, no nah. a ver si puedo disparar a ese no, nah, yo creo que he fallado he fallado ese tiro pero bueno aparte no, no me quedaba más munición en fin, vamos a ver si podemos hacer otro lance por aquí que salen corriendo. Disparamos ahí. Creo que le he dado en el culo, eh. Con perdón, en los cuartos traseros. Y disparamos... Ahí. Ese ha es fallado. Y ese también. Y ese también. ¿Veis cómo se van los tiros largos? En fin. Hemos, yo creo que hemos malgastado eh, todas las balas. Hemos visto la presión y Yo creo que sí le hemos dado a dos. Pero bueno, vamos a... A ver qué nos encontramos aquí. vamos avanzando al cochinete nivel 5 ¿A ver qué puntuación nos arroja aquí lo tenemos, un diamante 144,90 nada más bonito con sus manchitas, ay madre mía que no lo no, no puedo ver los colmillos cuando están tumbados, luego para ver los colmillos es, es complicado, a ver si puedo girarlo Sí, no, tiene, no tiene malos colmillos para ser un cerdo no tiene no tiene malos colmillos así que yo creo que lo voy a disecar bueno, sí, vamos a disecar a, a este animal ya luego lo pondremos en salón y vamos a buscar el otro por si le hubiera dado pero no lo sé porque los tiros me iban muy muy altos no sé por qué iban altos desde luego con el 30-06 esto no, no pasa a ver, Terrete sale corriendo, parece que si sí hay sangre. Nos vamos a tener la carrerita. La sí, mira, aquí tenemos sangre. Pero nada, es un impacto de, de nada. No es un órgano vital. Ahí vemos ya un sangrado más grande. Y aquí nos llama Terrete. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos un bronce, nos ha penalizado. Mira, mira, mira, Eso es un zorro Madre mía, un zorrillo que sale corriendo A ver si puedo darle Está muy cerca, venga, ha fallado A ver, vamos a ver Nada que se, se, se ha puesto todo el zorrillo a correr A ver si puedo darle Madre mía, el zorro Se está cachondeando de mí Con perdón A ver, a ver, a ver A ver, a ver. Ahora, ahora le hemos dado y ese, y ese animal está muerto Madre mía, el zorro que se ha reído de nosotros Vamos a cogerlo No nos da nada porque era un bronce Nivel con60 y le hemos pegado en la cabeza, madre mía En fin, pues nada Vamos a meternos aquí arriba A ver si hay algún otro animal No vemos nada a ver si hay más sangre por aquí. No, no, no veo más sangre. Los tiros los otros lo, los fallé. No. En fin, bueno, pues os voy a poner el mapa. Voy a mirar un poquito y os pongo el mapa y seguimos cazando. Vamos a mirar en la orilla enfrente. A ver si viéramos algún caimán tomando el sol. Mira, ahí escuchamos a uno. No lo vemos, pero nos vamos a preparar. Mira, allí, allí, levanta la cabeza, se viene para el agua, disparamos y ese animal está muerto. Ese animal está muerto. Yo creo que lo he impactado en el segundo, en el primero no, pero en el segundo sí. Pues ahora tenemos que esperar a A que venga hacia nosotros. Vamos a seguir mirando por aquí, por si vemos algún otro. Cogemos los prismáticos que tenemos mejor visión. Mira, allí vemos un pavo y una oso, un oso nivel 3 vamos a ver por este lado de aquí ya vemos cómo viene viene flotando el, el caimán voy a mirar hacia el otro lado no vemos nada pues nada, vamos a a esperar a que, a que venga nuestro caimán voy a seguir mirando a ver el oso ahí está de pie detrás del árbol se agacha, voy a ver si puedo hacer el lance pero bueno, no está detrás del árbol no, y ha salido corriendo ha salido corriendo, nos ha visto ahí tenemos el pavo, pero no lo puedo disparar con esto, así que ya está gruñendo perrete porque ya nos viene el caimán o sea, sigue gruñendo tanto si el caimán está vivo como si está muerto allí se nos ha puesto uno, pero está muy largo hemos visto la cabecita pero no nos ha dejado marcar el, el nivel que es vamos a ver qué punto, tiene un oro 470 con 10, no, pues mira, le, le hemos dado los 10, la primera en el cráneo y el segundo en el, en el pulmón, voy a ver ese nivel allí, a ver si puedo hacer ese lance, vamos a ver, nada, se ha hundido, ah, sí, sí, sí le he dado, sí, le he dado, pero no, no, no está muerto. Le he dado, no está muerto Vamos a esperar, a ver A ver si se sale flotando Y lo podemos recoger lo que no sé. Ahí tenemos un pavo volando Voy a ver si puedo hacer el lance con el 22 No No Hemos fallado Y este caimán está tocado pero no está muerto Así que yo creo que Que vamos a continuar cazando Vamos a ver Perrete, mira, ahí vemos que vienen unos ciervos Mira, un nivel 3, un nivel 3 Cogemos el 308 Apuntamos y disparamos Le hemos impactado 50%, 25 Y el segundo disparo está muerto pues vamos a, a recoger nuestro ciervo nivel 3 Vemos las hembras que salen corriendo Hay un conejo Nivel 2 Y vemos un zorrillo también No Es otro conejo que sale corriendo No Uy, casi No, ese animal hemos perdido Aparte no me quedaba munición Es, es, lo, es lo malo que disparamos Mira, Ahí tenemos un zorro Ahí tenemos un zorro, nivel 7. Vamos a cambiar de arma. Vamos a ver si le podemos disparar. Vale, le hemos dado, pero yo creo que nos va a penalizar porque le hemos dado la parte trasera. A ver si... Ya está muerto, sí, está muerto. Le hemos dado la parte trasera y seguramente nos pueda penalizar. Pero en fin, vamos a ver qué puntuación nos arroja, vamos a mirar aquí entre los campos de algodón que si miramos entre las hileras podemos descubrir animales vamos a darnos la carrerita y a recoger a nuestro nivel 3 y a nuestro zorro nivel 7 vemos ya la, la presión cinegética en el GPS vamos a dar otro vistazo no, no vemos nada por aquí ahí vemos lo, los hábitats donde estaban los animales así que vamos a, a mirarlos mira, ya tenemos un hábitat nuevo un descansadero venga, perrete, búscame estos bichos como comenté antes han reseteado el mapa y todos los hábitats que teníamos han desaparecido puesto que han, han cambiado de ubicación a algunos a algunos animales ya nos llama, perrete Vamos a ver el primero zorro. Ah, ahí tenemos una hembra, eso no, no, no, no voy a disparar. Tenemos el zorro, nos da una plata, efectivamente, le hemos, nos ha penalizado por darle los cuartos traseros. Y vamos a coger nuestro cola blanca nivel 3 y a ver la puntuación que, que nos arroja. Ah, vemos ahí el impacto que tiene, un sangrado magnífico. Y vamos a ver aquí... Un oro, vaya por dios Un tro 252 con 60 Un troll en toda la regla Hemos impactado bien Munición correcta, pero Como veis No llegamos a 255 Pues nos ha dado un troll En fin, ¿qué vamos a hacer? Voy a echar otro vistazo Y os voy a poner el mapa Para que veáis dónde, Donde ha sido ácido Veis aquí arriba en la raqueta de tenis Y seguimos Vamos a mirar, mira, ahí tenemos un 5, un 5, un mapache nivel 5 Vaya, no tengo munición Voy a recargar, a ver si lo veo Ahí está, sale corriendo Disparamos una Sigue corriendo A ver Yo creo que está muerto, yo creo que está muerto Sí, sí, está muerto, está muerto Está muerto Venga, perrete. vente conmigo Y vamos a, vamos a recogerlo Está muerto. Era así como rubio. Un nivel 5 de mapache. Me gustaba más cuando eran antes nivel 1 y se podía matar con perdigones pequeños en la escopeta. Ahora es más complicado matarlos porque le tienes que dar en, en órgano vital y si no te penaliza. Vamos a ver la puntuación. Lo tenemos aquí. A ver qué puntuación nos arroja. Ahí tenemos otro. Vamos a coger... Vamos a hacer el lance y disparamos uno, fallamos y el segundo le hemos, hemos dado. Vamos a recoger primero el nivel 5. Un diamante, 12,90. Le hemos, le hemos impactado por detrás en el pulmón. La verdad que es un animal muy simpático. Un animal bonito. Vamos a disecarlo, que no me pase como con el búfalo africano que se me olvidó disecarlo. Y vamos a, a recoger el otro Venga, perrete Búscame esa sangre Escuchamos a las codornices Allí que están enfrente, en Detrás de los árboles O dentro de los árboles No vemos nada por la carretera Y perrete ya ha localizado al animal Vamos a ir Venga, sí Vamos a coger la escopeta Por si acaso hubiéramos alguna codorniz Perrete nos está llamando ya y a ver qué nos dice este lima este Vemos aquí... Si sí, no, no, no le hemos dado bien. No le hemos dado bien porque ha corrido mucho. Debería haber caído ya. Y vamos a, a ver la puntuación que nos arroja. Seguimos corriendo por si se levantara algún codorniz. Vemos aquí ya el sangrado. Nada, es un sangrado muy, muy bajito. Pues nada, vamos a seguir corriendo... Y si se levanta alguna codorniz, hacer un hacer un lance. Pero si hay más animales, sinceramente, los estamos espantando. Pero es un riesgo que, que hay que correr. Ya perrete sigue ahí. Ahí vimos más hábitat. Mucha vegetación movida. Escuchamos, hay un mapache. El gruñido. Voy a ver estos hábitat. A ver qué son. Mira, ahí vemos el mapache Aunque le he disparado con la escopeta no, no le he dado Y si le he dado Pues no Me va a penalizar Mira tenemos aquí un hábitat de mapache Y el perrete nos llama Si hubiera sido antes el, con el nivel 1 Ese mapache estaría muerto Porque simplemente con, con tocarlo nos, nos daba el trofeo No hacía falta que le Que le diríamos en órgano vital Pero al pasarlo a nivel 2 se ha complicado un poquito más la, la caza del mapache. Ya vemos el sangrado. Estamos muy cerquita. Ya vemos el contorno final Y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja. Vamos a ver, aquí está. Un bronce, nivel 3. No se ha penalizado. ¿No veis que no, no le he dado mal? Os voy a poner el mapa. Y yo creo que voy a ir a montar el vídeo. Eso es todo por hoy.